Hola, buscadores. A ver, me habéis, varios de vosotros, unos cuantos ya, me habéis ido preguntando de en dónde estoy, en la masía, que más de uno de vosotros sabéis que acá, hace ya casi un año que he venido a vivir aquí arriba, en la montaña, y bueno, me preguntáis mucho cómo es, dónde está, uh, y cómo es que estoy tan contento de estar aquí, y por qué llamamos calma Precisamente, ¿no? Masía calma a la masía esta, ¿no? Esta casa rural. Bien, um, tuve un amigo que vino hace nada y eh, trajo un dron y me filmó el, para el paraje. Me pareció tan bonito que he querido compartirlo con vosotros para que veáis. Que considero que no quiero hacer los dientes largos, ¿vale? Simplemente, como me lo habéis pedido muchas veces pues comparto con vosotros ese trocito de vídeo, son cuatro minutos, ¿sí? donde se ve trozos y partes de, de lo que es la montaña y creo que ahí hasta yo me, me encantó verlo porque es, te da una idea clara de por qué hay tanta calma aquí, porque realmente es cierto que no solamente es por el nombre, sino que hay mucha paz, mucha serenidad. Justo acabo de grabar un vídeo donde hablo de la serenidad <ríe> y la paz, la felicidad que da eso pues que el por qué la situación ayuda mucho, la situación geográfica en donde se encuentra. Así que aquí tenéis ahora este vídeo, disfrutadlo y si tenéis preguntas, ya lo sabéis, en los comentarios. Hasta la próxima.